Número 1. En esta escena, cuando Uma está en la barra, observen muy bien este trozo de comida. Cuando cambie la toma, vemos que el trozo de comida es completamente diferente. Número 2. Cuando Uma y Mal se encuentran, vemos que en la parte izquierda de la mesa no hay silla, pero por arte de magia, cuando cambia la escena aparece una silla. Número 3. En la cena en donde Mal llega a la isla de los perdidos, vemos que cuando pasa, un hombre tira una lechuga en el suelo. Cuando Camila la toma, por sorpresa, nos damos cuenta que la lechuga desaparece. Número 4. Casi el inicio de la película, vemos que Mal le da una manzana caramelizada a Looney, y Mal agarra la manzana más cercana a ella. De pronto, cuando cambia la toma, nos damos cuenta y vemos que falta una manzana de la parte de adelante, no de atrás como lo vimos anteriormente. Número 5. Casi al final de la película vemos que mojan a Mal y Ben, pero cuando cambia la toma y suben las escaleras, vemos que el cabello de Mal se seca en automático. Número 6. Cuando Jake está entrenando, vemos que en el fondo se encuentran varias personas observando. Cuando cambia la toma, vemos que cambian de posición. Número 7. En la escena en donde Evie le están tomando fotos, nos damos cuenta que los flash no vienen de las cámaras. Número 8, en la cena, cuando el hijo del capitán Garfield se está balanceando en una lámpara, vemos que no tiene ninguna gorra, pero cuando cambia la toma aparece una gorra, pero después desaparece. Número 9, en la escena en donde Uma ataca al barco y les echa agua, vemos que todo el piso está mojado. Curiosamente cuando cambia la toma, el agua desaparece del piso, pero después vuelve a aparecer. Número 10. Cuando ven, se presenta en el barco, vemos que lo alumbra una luz. Lo curioso del caso es de que el barco no se encuentra ningún proyector que emita esta luz.